hola hola amigos bienvenidos a este canal y a este nuevo video. en este video vas a aprender algo súper importante vas a aprender cómo crear tus programaciones en instagram las programaciones de tus posts para diferentes días diferentes horarios y lo puedas hacer en una sola vez en un solo día quieres aprender cómo se hace Bien, vamos para allá. That... Bien, amigos, hay tres pasos principales que hay que seguir para poder hacer esta programación. Vamos a utilizar una aplicación que es totalmente gratuita y pertenece a Facebook, se llama Creator Studio. Pero antes de hacer todo esto, lo que tenemos que hacer es en primer lugar, convertir tu cuenta de Instagram a una cuenta de empresa o cuenta de creador. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, pero si tú no sabes cómo hacerlo, eh, te recomiendo que vayas a mi Instagram y voy a dejar en las historias destacadas, voy a dejar una serie de pasos de cómo convertir tu cuenta de Instagram a una cuenta de empresa o cuenta de creador, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es que tú debes tener una cuenta, eh, una fanpage. ¿Sabes cómo crear una fanpage? Y si no lo sabes, acá te voy a enseñar. Mira, este es un perfil normal de Facebook, lo que todos tenemos. En la parte superior tienes tres opciones. Eh, tú vas a dar clic en crear, ¿ok? Y en el menú desplegable vas a elegir página. ¿Correcto? Acá te va a cargar dos opciones donde tú vas a poner elegir empresa o marca o comunidad o personaje público. Vas a elegir cualquiera de los dos de acuerdo a lo que tú, en lo que tú te desempeñas. ¿Correcto? si tú eh, eso es todo eso es lo que vas a hacer para crear una fanpage eh, si tú quieres mayor información o quieres saber más sobre la fanpage cómo crearla cómo administrarlo quizás algunos consejos déjame saber en los comentarios para crear un nuevo video y hacer un detalle más amplio de lo que es una fanpage ok me dejas en los comentarios y hacemos un siguiente video. por ahora lo dejamos así ya tú sabes que acá das los siguientes pasos y es muy fácil crear una fanpage en realidad una vez que has creado tu fanpage, vas a ir a tu perfil personal. En inicio, en la parte eh, izquierda, va a aparecer, en accesos directos va a aparecer tu fanpage. En este caso, vamos a entrar a la mía, que es de mi marca personal, Susi Chapa. ¿Ok? Eh, ingresamos y esta es la fanpage. El siguiente paso es vincular esta fanpage a tu Instagram. ¿No lo sabes hacer? Acá te enseño. Te vas a ir a la parte superior de todo el menú donde dice configuración, ¿correcto? En configuración en esta pantalla vas a ir a la parte izquierda, inferior y vas a buscar la opción que dice Instagram, ¿ok? Acá dice Instagram, le damos clic en Instagram. Y listo, mira, a mí me aparece, este, ya me aparece una cuenta vinculada, mi cuenta de Instagram. En tu caso va a aparecerte este botón, desvincular, te va a aparecer donde dice vincular. Lo único que tú tienes que hacer es darle clic a ese botón que te dice vincular y vas a poner tu usuario y contraseña de Instagram. Y nada más, te va a aparecer lo mismo que me está apareciendo a mí acá. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno, ya has hecho esto, ahora sí vamos a acceder a Creator Studio. Vamos a buscar, pones en el buscador lo que voy a poner acá, Creator Studio, ¿ok? Y vamos a dar clic en la primera opción. Igual te lo voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar el enlace para que entres directamente. Perfecto, mira. Esta es la pantalla de Creator Studio. Creator Studio es una aplicación súper amplia, es muy buena porque te va a ayudar a seguir estadísticas de cómo vas tanto con tu Facebook como con tu Instagram. Si tú quieres saber eh, a algo más o a más profundidad cómo funciona el Creator Studio, es más, por medio de esta aplicación tú puedes eh, monetizar tu canal, tu canal, perdón, tu tu fanpage, tu Instagram, los puedes monetizar cada una de tus páginas para que tú puedas también ganar algo de dinero. Pero bueno, ese es un tema adicional. Si tú quieres saber más cómo manejar Creator Studio, también déjame en los comentarios y hacemos un siguiente video de cómo manejar, cómo manejar Creator Studio. Y el siguiente video vamos a hacerlo de acuerdo a los comentarios que nos dejen. Mira, en la parte superior tienes dos iconos, Facebook e Instagram. ¿Correcto? Lo que ahora queremos hacer es Instagram. También de acá puedes hacer tus programaciones para tus publicaciones en tu fanpage. Pero en este caso vamos a ver Instagram. Le vas a dar clic al icono de Instagram y te va a cargar, eh, no esta pantalla, porque yo también acá ya lo tengo vinculado. Lo que te va a cargar es un, esta pantalla, pero con un botón en la parte superior donde te dice vincular. Igual que en el anterior, ¿recuerdas? Simplemente le vas a dar este vincular y vas a poder tu usuario y contraseña de Instagram, ¿correcto? Y te va a aparecer esta misma pantalla que ya me está apareciendo a mí. Luego que aparece esto, lo que vas a hacer es darle acá en la parte izquierda superior, crear publicación, y vas a elegir la opción que dice noticias de Instagram, que son los posts. En esta siguiente pantalla, en este espacio, tú lo que vas a poner es... Eh, lo que vas a poner es el pie de foto lo que normalmente pones el comentario al pie de tus fotos ok ahora vamos a poner cualquier cosa porque al final es una prueba esta es una prueba ok y lo que te quieres poner al pie son tus pues, tus hashtags lo que yo te recomiendo es que antes de poner tus hashtags pongas estos tres puntos o cuatro si gustas y luego de eso empieces a poner tus hashtags ¿Por qué hago esto? En sí es una recomendación mía, no es algo que tengas que hacerlo necesariamente. ¿Por qué hago esto? Por, por un tema estético por un tema estético. ¿Por qué? Porque al pie tú vas a, eh, cuando una persona entra eh, a simple vista no va a ver tus hashtags, sino que simplemente va a ver el comentario que has puesto y si le da a ver más recién va a poder ver tus hashtags. Como te digo, lo hago por un tema estético y es una recomendación que te doy. Luego, en lo siguiente que vas a poner es tu publicación, tu publicación, perdón, tú, tú vas a añadir el lugar en donde tú te encuentras. Yo en este caso voy a poner Lima, que es el lugar donde me encuentro. Y más abajo encuentras, dice añadir contenido ahí acá es donde tú vas a subir tu foto post lo que tú quieras publicar lo que quieras programar eh, vamos a poner subir archivo y vamos a ir a los archivos de la computadora así te recomiendo que hagas esto desde una computadora una pc porque es un poco más fácil mucho más fácil que hacerlo en un celular ok vamos a elegir una foto una foto cualquiera no solamente es para hacer la prueba elegimos la foto listo ya está ahí la foto Acá si quieres puedes recordar, puedes recortar la foto, si tú gustas, mira, puedes hacerla más grande, más pequeña, como tú quieras. Y también puedes etiquetar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando acá te dice 100% es porque ya está lista tu foto para publicar. Si yo quisiera publicarla ahora mismo, lo que tendría que hacer es darle aquí en este botoncito que dice publicar y mi publicación ya estaría lista. Pero lo que queremos hacer ahora es programar. Entonces vamos a darle la flechita inferior y vamos a elegir la opción programación iguala voilà, ahí está. Ahí vas a poder poner la fecha en la que quieres que aparezca este post. Por ejemplo, vamos a programarlo para el día 22. Hoy es 21. Vamos a programarlo para el día 22 a las 9 y 52 de la mañana. Está bien. Si no quieres esa hora, la puedes cambiar manualmente. Pones las 10, las 10 en punto. ¿Ok? Y ya está. Entonces le damos a programación. Si yo actualizo esta página... Me debe aparecer mi post programado. Ok, ahí está. ¿Ves? Y dice programado. Programado para que aparezca el 22 a las 10 de la mañana. Y así, si yo quiero seguir programando otros posts, vuelvo a hacer lo mismo. Lo vuelvo a poner en otra fecha, otra hora que yo quiero. La hora que o quizás quiero para las 10 de la mañana. Pues pongo 3 a las 10 de la mañana y mañana a las 10 se van a cargar los tres posts. Y así puedo ponerlo para diferentes fechas, diferentes horas y todo lo demás. ¿De acuerdo, amigos? Eso es todo. Yo sé que este video eh, te va a ser de mucha utilidad y así espero que sea. Y déjame en los comentarios si quieres saber algo adicional. Ya sabes, cualquier eh, otra información que necesites, creamos otro video y lo hacemos. Recordemos los pasos que hay que seguir. Lo primero que debes hacer es crea este, convertir tu cuenta de Instagram a empresa o creador. ¿correcto? Luego debes crearte una fanpage y si ya la tienes bueno, lo que hacemos es vincular esta fanpage a tu cuenta de Instagram. Una vez que has vinculado a tu cuenta de Instagram, en, en, ingresas a Creator Studio y desde Creator Studio vinculas esta aplicación a tu Instagram. Y listo, ya está. Eso es todo y empiezas a hacer tus programaciones. Ya te vas a ahorrar con esto muchísimo tiempo y no tendrás que estar todos los días haciendo tus publicaciones. ¿De acuerdo, mis amigos? Eh, eso es todo. Muchísimas gracias por haber permanecido hasta el final del video es, te pido que te suscribas al canal para que puedas ver los siguientes vídeos que vamos a subir para que te puedas seguir ayudando y que también le des a la campanita para que esté las notificaciones te lleguen y seas el primero en ver estos videos eh, te pido que cualquier información adicional que quieras lo pongas en los comentarios compartas este vídeo con otras personas que creas que les pueda ser de utilidad y le des un like me regales un like muchísimas gracias nos vemos y chao